Hola amigas y amigos del rincongrafico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les voy a explicar cómo crear en 3ds Max Studio 2019 un efecto de bandera animada con logo como el que ven en pantalla Empecemos Lo primero que haré es resetear esta escena para crear una nueva Y lo primero que hacemos es irnos a la vista frontal y acá en la vista frontal vamos a crear un plano arriba arriba de la línea horizontal y luego de esto al plano creado desde esta pestaña de modificar le vamos a aumentar sus segmentos a 40 tanto los de envergadura como de anchura luego nos vamos a ir a la vista de perspectiva y desde acá desde acá voy a crear un cilindro para el hasta de la bandera desde la vista superior lo que hacemos es hacer que el hasta encaje en el plano que va a ser la bandera Digamos, si el cilindro quedó muy grueso, pueden reducirle el radio desde Modificar. Y ahí ya tenemos nuestra bandera. Para que la bandera funcione como tal, con, con el efecto físico, como si fuera una tela, lo que, te, lo que debemos hacer es abrir la ventana de más Effects. Si no la tienen abierta, cliquean en, en cualquier... Eh, parte de, de la interfaz gráfica del programa le dan clic derecho y desde acá la abren si no la tienen y con ella abierta seleccionamos el plano que va a ser la la, la tela de la bandera y le damos clic acá a la camiseta para que nos convierta el plano en un MCLOT para el efecto de la tela y seleccionamos ...el hasta o el, o el cilindro... ...y le vamos a decir que sea un cuerpo rígido estático... ...es decir que no se va a animar ni nada... ...simplemente nos va a servir para que la bandera no lo atraviese... ...y para que cree el efecto de, de una mejor manera... ...luego con, el, con la bandera seleccionada... ...nos vamos a la vista frontal... Nos metemos dentro del mclot y nos metemos dentro de los vertex y seleccionamos las primeras columnas. Nos vamos acá a esta parte de, de abajo y le decimos crear grupo. Nos aparece acá el grupo, esto con el fin de que se sostenga solamente esa parte al asta. Y luego, con el grupo creado, le vamos a decir nodo. En nodo, simplemente cliqueamos el cilindro del asta y ya se va a sostener a él. Con la ventana de Más Effect abierta, simplemente damos clic acá para testear la animación y ahí ya tenemos la bandera. Como ven, es rápido, fácil, sin problema. Y ahora le vamos a agregar el, el, el viento para ello. Nos devolvemos acá en crear. Luego nos vamos acá a Space Guards. Y le vamos a decir viento. Creamos el viento. Seleccionamos la bandera. Nos vamos a sus propiedades. Y acá donde dice fuerzas. Le vamos a adicionar el viento. Le damos clic y le decimos add. Adicionar. Ya quedó adicionado. Lo probamos de nuevo. El viento ustedes lo pueden acomodar como prefieran. A medida que van previsualizando la, la animación lo pueden ir acomodando. Y con el viento seleccionado pueden aumentarle la fuerza. El decaimiento si quieren. o la turbulencia, la frecuencia, bueno ya es cuestión de, de probar las, las opciones del, del viento y ahí está la bandera fácil, ahora le vamos a colocar el logo que nosotros necesitemos, voy a seleccionar la bandera, abrimos la ventana de materiales con M le voy a colocar el primer material el primer slot y con el material estándar le voy a decir que el material sea de dos lados. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos no se van a renderizar las dos caras de la bandera Observen. Para previsualizar esto eh, lo pueden hacer con la alta calidad o con la calidad estándar de la previsualización del material. Y si quieren también le pueden colocar un, un material al hasta de la bandera. Ahora le vamos a colocar el logo a la bandera. Para ello le voy a dar clic acá en Diffuse. Le voy a dar clic acá. Voy a decirle Bitmap. Y acá ya tengo el logo. Está, está en PSD. Le voy a decir capas colapsadas o individual, como quieran. Activamos esta opción para ver el Bitmap en el... el el material de bitmap en la escena y ahí está si probamos el render nos va a salir ya renderizado la bandera con el logo Vamos a acomodar el tamaño del logo para que no se vea tan, tan desproporcionado. Desactivamos acá el tile dentro del bitmap del material. Y con el tiling de acá, con el, con el U, hacemos esto para acomodarlo. Si ustedes observan en el render salen estos lados de un color distinto al del fondo del logo. Para esto se devuelven acá al material principal y acá en el difuso, lo que pueden hacer es darle clic acá en el color, toman el cuenta gotas y le dan acá para seleccionar el, el, el color del fondo. Lo hago de nuevo. Si no aparece, no importa, es un blanco y le decimos OK. Y ahí ya nos quedó. Luego si están conformes con el efecto simplemente abren las opciones de, de las herramientas de Mass Effect y se meten acá donde dice herramientas de la simulación y antes de renderizar le dicen Bake All para que nos genere fotogramas en la línea de tiempo y de esta manera poder enviar el render animado al formato que, que nosotros queramos. Y ahí ya me generó los fotogramas para poder renderizar. Si ustedes quieren modificar algo del viento o, de, o del comportamiento de la tela de la bandera, simplemente le dan a Bake All, él elimina los fotogramas, hacen sus modificaciones y vuelven y le dan Bake All o Bake Selected de acuerdo a lo que hagan y ya tienen el, el efecto hecho sin problema para ser renderizado bueno amigas y amigos del rincongráfico.com espero que este video tutorial les haya gustado y sea de su ayuda y por favor no lo olviden pregunten comenten y compartan y hasta la próxima y un abrazo chao